El tema para hoy está muy interesante, muy práctico y muy actual. Y es cómo apoyar a los demás en vez de, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Criticar. Criticar. Cero Cero <ríe> Entre <otros. ríe> Entonces, ¿cómo apoyar a los otros en vez de criticar? Vean, vamos a hacer un ejercicio para empezar este tema. Parece. Entonces, el ejercicio. Eh, en este ejercicio ustedes van a visualizarse como si ustedes se les hubiera dicho el viernes que hoy lunes tienen una inducción en su trabajo. Sí. Ustedes vienen preparados y ya están aquí sentados, ya se habían mentalizado de que hoy van a estar en una inducción. Ok. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ustedes vinieron aquí a la capacitación? Sí. sí. Yo les doy la ilusión a ustedes. A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué necesitan la capacitación? ¿Por qué necesitan? A ver, díganme, ¿estás hablando mire? Aquí están ellos. Es una capacitación de trabajo. Su jefe y el personal del recursos humanos de ellos están en la capacitación. ¿Por qué? Necesitan la ¿Y por qué necesitan saber que están trabajando en esta empresa? De lo que acabo de vivir y observar. ¿Qué percibieron de esa situación? ¿Cómo? ¿Qué es la división? ¿Qué más? La ciudad, La La depresión. La Ok. Esta fue la percepción, ¿cierto? Ahora vamos a hacer una nueva columna. <risa> ¿Dónde vamos a ir más allá? de lo que sintieron iban a ser los hechos así en qué fue lo que sucedió describan no, pero si, qué sucedió el hecho descrito no la percepción este también es aquí una percepción pero descríbanme los hechos qué pasó entró una persona dijo buenas noches Dijo una noche dos veces. <ríe> Dijo dos veces. Bueno. Ok. Pero sí saludó. No, no, no quiero la percepción, quiero que sucedió, los hechos. Okay, solo los hechos fríos, sin nada más. Entonces pues entró, saludó, tiró, tiró, orador, que se recuerdo. Entonces empecé eh, a hacerles preguntas. <ríe> ok, pero no la actitud. Necesito las acciones. ok, Entonces se preguntas, pero, pero, o sea, hizo preguntas todo lo más fuerte, pero es que eso es percepción. Sí. O sea, ¿qué pasó nada más? ¿Qué más? Pregunta. Ajá. Eso es una percepción. Hechos. Ok, entonces se eh, criticó. Tenía mala cara. Pero ok. Con era... Dijo que para qué estábamos aquí y, y ella ¿Y eso Hizo preguntas. Hizo preguntas. <risa> no, pero los hechos. Eso es una percepción. Usted se sintió ofendida. Entonces no estoy ahorita no estoy preguntando cómo se sintieron, sino observar qué sucedió, solo lo que sucedió, ¿ok? Igual así como cuando alguien entra en la escena de crimen y antes de ver qué sintió, qué hizo, solo lo que sucedió, sí. Bueno, esa es una percepción, no es percepción. Ahora ya pasamos esa parte, ahora es qué pasó, solo paso a paso lo que pasó, estamos construyendo la escena. ¿El Ajá. entonces estaba con prisa entonces que solo eso pasó hubo <ríe> unas interacciones sí? muy bien Después se terminó la escena. No, información. Ah, Entonces se fue, como les hice preguntas, ustedes respondieron y ahí terminó la escena. Okay. Ahora, de lo que sucede y de la forma en que sucede, hay muchas formas diferentes de interpretar. Igual lo hice con, con exagerada, <risa> eh, porque muchas veces uno solo recibe una parte, la que es más evidente. Y uno se queda con eso. Y uno lo guarda en su corazón en la forma que le hizo sentir en base a lo que le despierta en uno, esa actitud o lo que sea que uno le hizo sentir eso. Esa es su percepción. La torta con esa percepción es que normalmente es solo de un lado. Ustedes no sabían lo que estaba pasando detrás o lo que a esa persona le estaban obligando a hacer, tal vez, o muchas otras cosas que hay detrás, pero que tampoco estaba bien la forma en que no, esa persona no fue la más apropiada, tiene razón. Pero a veces uno reacciona, igual bueno, ninguno de ustedes reaccionó de forma, de, de igual, porque excelente, pasaron la prueba, a pesar de los comentarios que no pudo haber hecho esa persona, todos se quedaron de una forma igual pero normalmente cuando uno se enfrenta a las situaciones ¿qué es lo que más pesa? porque ¿qué fue lo que más les costó salir a ustedes de este lado para solo entrar en este lado? ¿Verdad? entonces cuando uno, digamos, ¿qué es lo que hace una, un, un detective que está tratando de resolver un caso? por eso es que entrevista a tanto al que, están, eh, al que le están haciendo la denuncia como a las víctimas, como a los testigos, como a todo, porque muchos de los hechos están mezclados con la percepción. Y la percepción está pasando a través de todo el maquinaria, de todos los tipos de diferentes preconceptos, ideas, vivencias, sentimientos, y todo el bagaje del pasado de cada una de las personas. Entonces, puede que uno sintiera una vez depresión y otro sintiera más miedo. ¿verdad? Otros pudieron haber se sentidos se, inhibidos y otros nada más se, se estresaron un poquillo otros se quedaron totalmente juzgados y unos son un poco incómodos ¿verdad? porque depresión incomodada, incomodidad es muy distinto y cada uno lo vivió a su propio sentido, a su propia forma por la percepción con todo el bagaje que tienen detrás de las cosas que anteriormente han pasado entonces uno normalmente cómo se relaciona con los demás se relaciona 100% con las demás personas o con la idea que ustedes tienen y sienten y perciben de los demás ¿Verdad? y a, a pesar digamos, porque sí puede haber sido con una, no la mejor forma hay muchas cosas que vienen dentro de eso una que puede ser muy pesado, muy fuerte y que uno no necesariamente necesita tomarse pero a veces como uno está, entra inmediato en la misma sintonía entonces, ¿qué es lo que tiene a hacer uno? si uno no lo puede hacer con pues la persona de frente va y se lo dice al de atrás ¿qué le pasa? ¿qué es lo que está haciendo? ¿verdad? y empieza todo eso, más bien como que le echa mal ¿verdad? y la, la actitud de esa persona va a incrementarse y además, la torta es que no solo se incrementará a esa persona es que también a mí en mi corazón se me echó a perder ese mismo sentimiento se activó y se despertó y otra vez el triple pero me lo estoy aguantando entonces ahí es donde empieza nuestro mecanismo habitual de respuesta ¿verdad? casi ojo por ojo, diente por diente y mucho se basa por quedarnos atrapados en solo lo que percibí que no necesariamente es todo lo que está pasando y eso es como cuando uno dice que uno analiza algo con la cabeza fría cuando les ha pasado, ¿verdad? A veces que uno está en cierta situación, se le activaron ciertos botoncitos de las personitas que lo no conocen, no estoy bien para activárselos, pero cuando ya se tranquilizó la cosa y todo este dice bueno, no era para tanto que por qué habré hecho, ¿cómo lo pudo haber hecho diferente? Sí, ahí veces pasa. A veces uno dice, no, no se lo merece, que no se le ha bajado este chichón. Entonces, parte de este ejercicio, una charla para hoy, es cómo entender más allá de lo evidente, de lo que estoy percibiendo y lo que estoy sintiendo y de la escena que está frente a mí. Cómo tener las herramientas para empezar a verlo más profundamente. No quedarme solo con esa primera imagen de entrada de la persona que viene con cierta actitud me parece como si estuviera así buscando pelea pero normalmente si uno de las personas que andan así ¿cómo están por dentro? cuando uno anda así ¿cómo se está sintiendo uno? ¿ustedes han dado cuenta en algún momento que andan así muy reactivos? parte de la depresión está la tristeza y también la irritabilidad entonces esa persona no está bien y puede estar pasándole 1500 cosas y lo que anda pidiendo a gritos no es la reacción que está obteniendo pero sin darse cuenta eso es lo que obtiene porque, ¿qué pasa? Cuando uno, es la, la, la ley de acción-reacción acción, usted recibe lo que da pero usted está pidiendo otra cosa del corazón pero no sabe cómo porque está muy vacío entonces esto es como para empezar así a, a equilibrar nuestros, <coughs> nuestros sentidos. Ahora vamos a hacer eh, un intercambio. Siéntense en la parte de una persona, pónganse, se un segundito. Y busquen una cara que no hayan visto antes. Ojalá puedan encontrar algo. <risa> o que no hayan visto mucho antes. <risa> se le sientan a la cara. Entonces, ahora lo que van a hacer, con pues, sus nuevas personas, preséntense, ya su nombre, y, eh, vean, aquí está la pregunta que quiero que hagan. Es, ¿qué es lo que crea la diferencia entre lo que percibe y lo que sucede? ¿Qué crea esa diferencia entre lo que percibí y lo que sucedió? ¿Qué creó esa diferencia? Piensen y compártense en parece. Muchas gracias. <risa> o sea, para orientarnos un poquito más les tengo otra pregunta Sí. ya, ya no que están muy fríos pero otra pregunta ¿Qué crea la diferencia entonces ¿ve? se siente igual cuando solo me enfoco en los hechos sin dejar que mi propia percepción o ya juzgar se involucre entonces, todos queremos mejorar, ¿no? queremos ayudar a todos los que vienen aquí tienen un corazón muy lindo bueno y los que están afuera también pero normalmente alguien que anda buscando estar mejor quiere que los demás estén mejor también entonces parte de eso es, es ver cómo podemos mejorar y entender el daño que ha hecho nuestras actitudes repetidas que se volvieron hábitos entonces parte de esos hábitos como bueno, los hemos repetido tantas veces ¿verdad? cada uno de ustedes tuvo diferentes botoncitos que apreté cuando me comporté esa forma y cada uno de ustedes ha vivido situaciones similares en algunos momentos de sus vidas y eso fue lo que se activó en ese momento el recuerdo y su reacción que tuvo ante situaciones similares y se ha repetido tantas veces, tantas veces que ese hábito se hace inconsciente y usted se le despierta esa emoción antes de darse cuenta que lo está pensando que lo está pensando. Entonces, ahora, ¿cómo hacerlo consciente para poder transformar? Y ahí vienen los tres monos sabios. ¿Ya ¿Saben los tres monos sabios de la India ¿Cómo son? ¿No los han visto los que son así? Sí los han visto. sea es que los tres monos sabios de la India Entonces, ¿qué es? Eso significa, a ver, pero no, mirar escuchar pero no oír no le hablan el revólver y lo ya ni siquiera hablar nada más. entonces no ver no tragarse las cosas es observar sin absorber escuchar sin también que lo, le perturbe o lo influya y eso se refiere a entender todas las realidades que existen en un hecho no quedarme solo con lo que yo estoy percibiendo que está sucediendo porque eso es muy limitado y se basa en base a mi pasado y a mis propios hábitos de reacción. Entonces, cuando yo lo no logro observar sin absorber, puedo entender mejor todo lo que está sucediendo alrededor. Pero qué pasa es que estamos muy bloqueados o como muy enfocados, como que todos nuestros chip y toda nuestra percepción está tan enfocados en encontrar lo negativo, cierto y ahí sale la crítica a todo y es tanto incluso tan fuerte en uno mismo que uno ha estado haciendo esfuerzos uno ha estado mejorando, uno ha estado haciendo cosas bien uno le sale cosas bonitas uno sí, sí se puede si uno se pone a ver, sí pero en qué se fija uno en uno mismo cada vez que me la pata o cuando me volví a salir algo como que y uno, ese puntito, esta cosa domina todo lo demás impregna todo lo que yo había he hecho bueno lo llena de ese mismo olor a derrota y me concentro tanto en eso que no me doy cuenta de la fuerza y lo que ha avanzado, entonces uno hace lo mismo con los demás. cuando dicen algo que está retando mi sentido de identidad o que me está quitando mi sentido de confort o que en lo que yo no estoy de acuerdo, se despierta una reacción muy automática, puede ser de incomodidad de ego, como estaba diciendo Emilia de ira y de cosas que no son las más buenas benevolentes, más cariñosas más que a usted le desea lo mejor a ese ser <risa> le desea que tenga una buena vida no, usted lo que desea es cambiar o te cambia <risa> entonces por pues, eso también es que uno empieza a prejuzgar criticar y etiquetar y en base a eso, así se comportan y así es, y punto se vuelve casi como como visión túnel de es como usted, o así sea, usted, y o entonces sea, usted y entonces como juez y verdugo de todo el mundo pero también la torta es que uno está así pero está haciéndose lo mismo, tres veces más y después de hacer eso ¿cómo se siente uno? es, que, es, es entender primero paso uno en entender que hay muchas más realidades de la que yo estoy percibiendo entonces si la actitud no fuera más correcta y la actitud y lo que sucedió a mi forma de percibirlo no me hizo sentir bien pero entonces antes de juzgar, etiquetar y criticar tengo que ahorrarme todo ese montón de bulla mental y lograr observar al ser, al alma que está frente a mí y ver o sea, no estoy diciendo ay, bueno, eso nada más bueno, entonces no, es entender que esa persona está pasando por muchísimo más cosas de lo que yo estoy logrando entender, hay muchísimas más cosas detrás, entonces no es, es, no es decir, bueno, esta persona está asesinando a alguien y todo, y, ay, bueno, es que lo violaron cuando era pequeño y ya, no, no es justificar es entender, para ya no llevarme a mi corazón esa basura, porque cuando yo entiendo de dónde viene eh, da más espacio para que yo logre entrarle diferente en mi corazón no es tanto, primero que todo es limpiar en mi corazón lo que me está pasando y entender que esa persona no me lo está haciendo a mí, o sea en ese momento está frustrada, está, le están exigiendo tiempo, le están exigiendo cosas, quizás le había metido 25 cosas más y le dijeron vaya porque tiene que hacer eso entonces uno no entiende lo que está pasando a esa persona pero si yo le doy ese espacio antes de etiquetar, juzgar y ser verdugo y, como es carcelero y verdugo, es dar ese espacio de no involucrar el hábito que se despierte de solo criticar. Sí. Porque criticar es envenenar mi corazón y mi mente inmediata. Y que ya lo está envenenando tanto sin darme cuenta, porque he estado con una actitud igual. Entonces nada más así porque ese ejemplo fue puerto entonces para ir poco a poco viendo cómo eh, uno inconscientemente está generando esos hábitos que no solo me afectan a mí no doy espacio para que sane o para que se pueda reaccionar diferente porque a veces la gente sí reacciona diferente y uno si no lo reacciona y dice ay no sea tan tontita es que esta está demasiado inocente <risa> es como, pero si uno no lo no quiere tomar y no, no está reaccionando igual está dándole el espacio a los demás de ver que se puede reaccionar diferente, entonces antes de reaccionar por eso es como pausar, no ver solo lo que, lo que tengo frente a mí, por eso es ver pero no quedarse con esa imagen, es entender que detrás de eso hay muchísimo más de lo que yo estoy persiguiendo, entonces por eso igual que un detective anda viendo las huellas dactilares, el ADN, lo de todo, uno poco a poco, se le va activando como ese sexo sentido. Uno percibe las emociones de los demás detrás de la careta que le está mostrando. Es como cuando, eh, ¿cuántos de ustedes tienen relación actual con un adolescente o un niño preadolescente? Muchas de las cosas que están haciendo, es, que se llama el actinado, están demostrando algo que no pueden decir, pero que les está molestando, les está frustrando, pero lo hacen de una forma que no es positiva. Pero si uno ve más allá de eso puede entender el proceso que está pasando ese ser antes de juzgarlo, criticarlo sí. y mandarlo a la boca. Porque eso no es la meta de, de las personas que andan buscando estar mejor, uno misma y ayudar a los demás a tener ese espacio para mejorar. Pues por eso es como paso a paso, porque yo sé que estoy retando sus, sus propios eh, preconceptos, y de las formas de que uno ha sido herido muchas veces por situaciones fuertes pero hay que ir más allá de eso también de sentirse víctima y de sentir agresor ¿cómo? entonces, normalmente cuando uno vuelve a reaccionar con esos hábitos uno se vuelve a poner en la coraza porque tiene esos recuerdos del pasado que no me gustaron pero entonces mi crítica es a veces una autodefensa ¿verdad? antes de que me hieran, entonces ya el otro está con esa actitud y yo ya estoy metiéndole <ríe> la espada también y para eso es entender. si yo le no reacciono de la misma forma negativo con negativo no se hace positivo entonces nada positivo va a salir de una reacción negativa nunca, por más que yo la disfrace de buenas intenciones ese es como el lobo feroz, disfrazado de la crítica nunca tiene intención de mejorar ¿de dónde sale la crítica? ¿De, ¿de qué parte de mí sale la crítica? ¿de la ira? ¿del ego? cuando me siento herido es que no es me hirieron a mí hirieron a la idea que yo tenía de mí, o sea, a mi ego que en realidad lo que yo soy no necesita de ser defendido, pueden andar hablando lo que sea, pero la verdad siempre va a permanecer de alguna forma se va a demostrar. ¿Y qué es lo que pasa? Es que a veces, cuando hay debilidades en otros, ¿qué es lo más fácil de hacer. Hacer evidente las debilidades de los demás para que no se fijen las mías. No sé se da cuenta de que eso ¿verdad? es muy común. Es la forma de interaccionar que estamos ahora. Pero entonces, así andamos todos tratando de sacar los paños sucios de los demás. Entonces, todos los paños andan por ahí, pero nadie. Quiere asumir que uno tiene que limpiar sus propios paños, en vez de ver la paja en los demás. Pero antes de poner así tan feo, es saber que eso está, la, la atmósfera la creamos entre todos, y esa atmósfera está muy cargada, muy nociva, y no cambia si yo sigo trayendo el mismo olor. Entonces, saber que eso viene de una percepción que ha sido como un lente que yo mismo he ido forjando poco a poco en la vida con las vivencias y los dolores y las situaciones traumáticas que he vivido que tal vez no son la mejor percepción que se pueda tener de esa situación para sanar y para poder superarla y ir más allá y estar mejor, entonces ¿por qué los monos sabios? que si son sabios, no son inocentes, entonces lograr observar y escuchar sin que me perturbe mi paz, sin que nadie me pueda quitar la forma de sentirme aquí bien, es el reto. Entonces, entender Que cuando yo doy esa, esa crítica constructiva, lo que ando buscando es destruirle el ego al otro, <risa> porque es mi percepción de cómo tiene que ser esa persona, pero sin darle la fuerza para cambiar. Una crítica normalmente es señalar la debilidad del otro, y díganme ustedes a ¿no? Cuando a alguien les ha señalado su debilidad, cómo se siente. Me da fuerza para cambiarla. Entonces es como que le hagan una zancadilla cuando uno ya tampoco, cojo. Porque <ríe> okay, es verdad, no hay medio ciego y le quita el ojo. <ríe> o la, la poquito de fuerza que uno decía, bueno, tal pues vez puedo cambiar y hacer la quita. Entonces la crítica no construye. Entonces aquí es poco a poco ir entendiendo, lo negativo trae negativo no es sano y no me va a hacer a mí estar mejor ni a los demás tampoco entonces ¿cómo hacer para ir poco a poco limpiando todo eso huella que me está dejando la percepción? porque es un mecanismo automático que se me enciende así sin darme cuenta, ya lo interpreté, ya lo critiqué, aquí adentro pasaron 1500 pensamientos y ya decía, ah, sí, este fulano. ya de los típicos que vienen y se creen, la. <risa> ya una vez lo me metí en esta casita, y cuando ya la casilla ahí, me cuesta muchísimo sacar, ¿cierto? Que me tiene tiene que probar para ver si saco de ahí, <risa> Esto es como que uno se pone así, sin darse cuenta, reacciona muy también con mucha ira ira, pero más ira y otra ira, ira y al final nunca vamos a sentirnos tranquilos entonces saben que cuando yo puedo distanciarme o sea puedo estar en esa situación pero distanciarme del corazón darme una pausa silenciar toda esa olla mental y emocional que se despertó como el torbellino porque con solo que entran así con solo que uno sale a la calle, se despierta todo, ¿verdad? De Costa hemos ahora haciendo tantos huecos y es más complicado. Es muy rápido quedar absorto en esta atmósfera de crítica, de todo. Y como de casi de lucha, que, que yo le digo a usted primero antes de que usted me diga, Entonces, eh, quedar en uso, darse una distancia, no. Mi distancia es silencio aquí, voy a enfocarme en estar tranquilo antes de reaccionar, cuando ya veo que se despertó ese hábito de, de, de sentir esas repulsiones mi, mi espacio aquí adentro yo me puedo crear un minuto de paz, punto final a lo que sea que estoy pensando y enfocarme aquí adentro en estar bien no, no enfocarme, oh, por eso puedo estar enfrente de alguien y ustedes van a sea cuando alguien está viendo algo muy horrible y está enfrente de ustedes, ustedes están así pero ¿dónde está su mente? en algún lugar entretenido <risa> entonces, usted puede hacer lo mismo ahí está la persona haciendo el actinado haciendo, usted puede estar aquí en su espacio de paz y no toma esa basura no toma esa reacción y cuando logra eso es un acto generoso para usted y para el otro porque no le está poniendo el otro le está haciendo así, a ver si usted le cachetea y le va así, sí bailando como dice, entonces darse ese espacio, limpiar el corazón y además eh, saber que uno lo que quiere es dar algo que va a gastar mejor a los demás. Benevolencia, amor, tranquilidad. Entonces, una crítica o una queja normalmente son ataques a, a, a la debilidad de los demás y a uno se lo han hecho. Y uno ha tenido esa esa experiencia de, de desinflado totalmente por algo que alguien ha dicho o que ha escuchado a alguien que dijo una situación, etc. Entonces, vamos a hacer ahora una cosa de cambio de percepción para entender profundamente que la percepción y los hechos son diferentes. Entonces, antes de hacer este ejercicio, sabe que cuando uno está estable internamente, espiritualmente, o sea que mi conexión con lo que yo soy está a flor de piel. Puedo estar consciente siempre que lo que yo soy es mucho más allá de lo que otros digan, de las cosas que hago, sino que estoy contenta con lo que soy porque entiendo mi propia capacidad. Y eso se va construyendo, cuando más yo logro estar conectada con esa esencia linda que soy como si ella que estar feliz lo mismo entonces, ese estado es un estado de madurez aunque yo me acepto, me entiendo y me disfruto y además puedo entender a los demás y eso es lo que andamos buscando, es como, como estar aportando más que destruyendo o más que contribuyendo a la destrucción entonces pensando así Vemos eh, bueno, si funciona la música quiero que traigan una situación sin absorber de nuevo la emoción que les haya despertado pero una situación más reciente que ustedes han sentido alguna crítica contra esta la más reciente para que sea más, más fácil de recordar una situación en la cual ustedes sintieron la gana de criticar wow. <risa> Bueno, si fue a mí está bien. A mí me muy reciente. Fue una situación que ustedes ya sentían la necesidad de criticar, de, de poner algo, sí. Ah. Entonces, piensen esa en situación y van a ser las dos columnas. De la situación, ¿cuál no fue su percepción primero? ¿Sí? ¿Qué percibieron de esa situación? ¿Qué les hizo sentir? ¿Qué percibieron de lo que sea que estaba pasando esa situación que ustedes querían criticar? por lo menos cuatro cosas que pues, consiguieron, están las cuatro cosas, y ahora después en la otra columna van a describir los hechos fríos, así, tal y como sucedió, como esa situación. Bien, ahora quiero que vean esa situación del lado de los hechos y se pregunten, ¿yo puedo aportar algo a esa situación para de frente? con mi parte. ¿Qué puedo aportar yo para esa situación? Y con eso, es mi papel realmente aportar algo. Es de mi incumbencia. <risa> puedo hacer yo algo en realidad. Está en mi papel, Entonces pongan que, que sería lo que pueden hacer. Bueno, antes de hacer la siguiente parte. Con este tema me puse mucho a reflexionar también de, la, de las situaciones que uno vive normalmente y cómo a veces uno pide muchos consejos a todo el mundo, y pues, cuando la cosa, cada uno le hace cosas diferentes. Y a veces uno sigue las ideas de los demás porque uno siente que no está preparado. Pero ahí adentro está esa, esa vocecita sabia que sí está preparada para las situaciones. Y a veces la torta es conseguir tantos consejos que cuando salen mal las cosas uno muy rápidamente me dijo, tengo me quisiera decir, pero qué pasó. <risa> Entonces, tengo muy enfocada en eso y no me doy cuenta de mi responsabilidad. Pero también, ahora quiero que se concentren. Y piensen, ahora yo, yo lo recuerdo de una profesora mía, de una maestra en la escuela, de, de quién fue la persona. A la, a la que ustedes sintieron que les tuvo tal confianza, tal cariño, tal paciencia, que realmente les ayudó a superar una debilidad o un momento que no era muy agradable. Piensen en alguien: alguien, todo el mundo en todo su vida, tiene que haber habido una persona que sea. Ya me recordé de una profesora de la escuela, no me <risa> Amigo, una abuelita, un papá, un hermano, un vecino, un perrito. <risa> sí. de, de, de una situación agradable, de una, un momento no, que usted no estaba en su 100%, que estaba, usted estaba costando algo y alguien ayudó, le, le dio el apoyo y usted lo logró. Pero un buen apoyo, Eso es como un apoyo de verdad que les salió y este ah, lo logró sí. entonces, bueno pues entonces con eso si ustedes se dan cuenta cuando alguien realmente apoya va más allá de las limitaciones que uno está teniendo le tienen fe, confianza y ven la capacidad que uno tiene. Y le, le hacen sentir a uno que se puede, que uno puede. Yo estaba acordándome de esa maestra que era, que era muy dulce. Mucha paciencia, porque mi grupo realmente. Yo no. Entonces, eh, como ella con ese cariño y esa eh, siempre tuvo esa visión de que uno sí podía hacerlo diferente. Y lo beso tan dulce, tan dulce que todos tuvimos esa, esa confianza y, y cambiamos la percepción, porque muchas veces en la escuela uno ve, en, en el colegio y en, en la vida, cuando uno lo etiqueta, todo el mundo lo trata de esa forma. Y uno les hace el favor de reaccionar a eso, parece, no, ah, es una enojón, y ya, como siempre ya se está enojando, mira, mira, mira, o este es un no sé qué, y entonces uno se siente criticado. ¿Y qué le sale cuando le critica? Yo no soy así pero se les sale eso. Lo mismo es cuando uno le critica a los demás, le hacen el favor de demostrarle esa debilidad más fuertemente. Pero con lo contrario es apoyar, ¿saben con qué? Que da fuerza a los demás, y a uno mismo, que le da fuerza de los demás. Cuando le <coughs> comparten las virtudes, las cualidades que tienen ellos, digamos, para mí eso también fue... Una, la maestra más linda, aunque no me acuerdo ni siquiera cómo daba clases ni si su materia era tan interesante, pero era el cariño, la paciencia y la, la, la, la tal, tal conciencia que nos tuvo porque mi sí era muy terrible, que, que muchos lograron salir de ese ciclo de comportamientos nocivos que estaban teniendo, que era mucho bullying. Entonces, ¿cómo un, una sola almita tan dulce puede lograr una diferencia tan grande? Entonces, como alguien, compartiendo esa dulzura, ese cariño, esa paz, uno puede lograr muchísimo apoyar a los demás a salir de esa debilidad que les está costando. Entonces, a veces uno ni siquiera tiene que decir mucho, sino confiar y mostrar esa confianza a los demás. Porque cuando a uno le da confianza, cuando alguien le dice, no, usted sí puede, tranquilo. Usted lo va a resolver, usted tiene la fuerza, y alguien le confía y le dice, pero este dónde salió, es porque cree que no puede hacer, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, uno poco a poco va aprendiendo y lo hace. Uno va ha desarrollando, o sea, ¿cómo aprende uno? Haciendo, <risa> Y las cosas más retadoras uno las logró y las superó. Si darse cuenta que en el camino no aprendió cómo hacerlo. Pero alguien le tuvo la confianza para, para hacerle entender a uno que uno puede aprenderlo. Entonces, ese es el apoyo con las virtudes. Lo contrario a criticar. Es cuando yo reconozco y sé generoso con lo que tengo adentro originalmente, en el corazón, lo que sale del alma. Entonces, compartir, cuando logro no tener paz, y compartir paz a alguien que no tiene paz, es el mejor regalo que le pueden dar. Y no es así como paz, <risa> porque en ese momento, si no tiene paz, no se lo van a aceptar. Parece ser mejor hablar. Pero mirarlos con tranquilidad, darles paciencia, cariño. <coughs> Y les da un espacio, una, una pausa de esa, de lo que siempre están recibiendo, y a uno mismo, cuando uno anda mal y alguien la, la trata con cariño y la hace así, y así como, <ríe> sí, como Ay, mira, si se puede. Entonces entender eso, que lo, el apoyo verdadero no es hacer sacadillo, es compartir la fuerza que uno ha logrado acumular un poquito y reconocer esa fuerza en el otro, la capacidad que hay ahí que todas las almas humanas tienen está latente aunque no se esté expresando en ese momento y tener la confianza que aunque en ese momento no lo esté evidentemente en ninguna parte ahí a escondidita lo tiene y si yo se lo veo le doy la fuerza de verse así mismo pero cuando usted alguien ha dicho así como mira usted qué tan no sé que les han visto una cualidad que ustedes jamás se la había pensado que tenían y alguien se las encontró y cuando se la ve, lo que va a ser ese gusanito, mira, yo soy, sí, soy bueno, eso, pues. <risa> Entonces, poco a poco uno sí lo empieza a sentir. Y es eso lo que da fuerza, eso es lo que da apoyo. Y entonces la misión, en vez de machetear o <risa> de sacarte que está malo, es ayudar a llevar a los demás. Y eso es con la visión elevada de ellos mismos. Dejar de ver el acting out la percepción de mí, bebé, veo, yo no, no, señor, señora Gitona y me bueno, pobrecita, quién sabe, qué torta lo que le está pasando, pero voy a poner atención y tal vez ahí poco a poco se me vaya bajando esa tensión acumulada y el proninado que tiene en su trabajo, ¿sí? tal vez no está en la línea de trabajo que quería estar o lo que sea, pero nada más si yo no le reacciono y puedo hallar mis virtudes, la que sea que me salga, virtudes y cualidades, en ese momento va, aunque sea como una gota en el desierto para esa y le va ayudar de alguna forma. Entonces, y tampoco cae ahí como mira, te ayudé. Y eso me va a ayudar a mí también. Pero cuando yo logro tener eso, es como cuando hay negativo, me trae negativo, cuando hay positivo, todo se va acomodando más fácil. Y las cosas que me costaban a mí también. Cuando yo le doy esa fuerza y el apoyo a los demás, ellos me dan ese espacio. Es interesante, porque cuando uno critica mucho, lo critican el triple. Pero cuando uno les da el espacio y los apoya, igual lo van a criticar porque están acostumbrados. <risa> Pero ya no va a ser con el, el afán de defenderse de y de ver quién pone el puñal más fuerte. Puede ser mucho más grande, que como estaba diciendo. ¿vale? Y con esto, ahora termino mucho, pero es, es ver que hay tres cosas que me desinflan, que, que cuando, parte de, de los hábitos que he hecho es que pongo demasiada atención a andar viendo lo que están haciendo los demás y eso no me deja tiempo de verme a mí misma y de reconocer las cosas lindas, las cosas buenas, las cosas que tengo por dar y además a veces porque es fuerte y feo y es difícil verse los defectos con lo que uno quiere cambiar ¿no sabes cuál es la mejor forma de hacerlo? que a veces ni siquiera uno tiene que verse tan exactamente cuál es el defecto es ver tal virtud en mí y a practicar tanta virtud, tanta virtud que poco a poco eso va a ser lo que sea dominante en mí y los defectos que estoy tratando de cambiar ya no van a tener tanta fuerza por ejemplo, si le sale muy fácil ser soy pues, más paciente <ríe> entonces paciente pues, <ríe> que más y mira poder conocer mi responsabilidad entonces mi responsabilidad y conmigo mismo y con la vida y con los demás poco a poco me van a ayudar a quitarme el temor digamos <ríe> entonces, pues, entonces pues, responsabilidad con amor, responsabilidad con paz responsabilidad con dulzura con disciplina y poco a poco, entonces, cualquier otra cosa se va, le va quitando fuerza. Entonces, eso es como concentrarme, hacerle una lista casi de mis virtudes, reconocerlas y aplicarlas todos los días. Una diferente, una con cada persona diferente. Sentir, además también es lindo, que en vez de fijarme en el defecto de los demás, mi reto va a ser es como, como ustedes han visto, que incluso las serpientes, también me encantan, pero yo sé que la gente les tiene pobres siempre tienen alguna cosita linda en las caras las caras de serpiente son muy lindas <risa> y la cobra en especial tiene aquí un, un diamantito dentro de su patrón de, de bonito que tiene, hermosísimo entonces es como ver si usted ve la serpiente, pero no verle el diamante que tiene en la frente entonces encontrar en cada persona, ese va a ser su reto para esta semana en cada persona con que entren en contacto una virtud pues más allá de lo que están percibiendo feo, encontrar ahí, ahí, tiene que haber algo entonces, mi reto es eso oh, aquí tengo ahí, mi vamos a ver que tiene ese compañero que tanto me gusta criticarme, que yo lo paso criticando ¿dónde está el gobierno? ¿dónde tiene la virtud? ¿El aliado, ¿dónde está la virtud? todo sí, entonces cambiar mi percepción y entender que si sigo enfocado en lo que está mal, yo misma estoy contribuyendo a esa atmósfera y no ayuda a transformarla para mí en mi propia vida. Y cuando logro encontrar esas virtudes, las hago, cuando yo las percibo, están en mí también. Entonces no se en favor de los demás. <risa> también es buenísimo, porque también me ayuda a mejorar mi relación con ellos, pero también están despertando en mí. Porque si yo no las tengo, no las puedo percibir. Y cuando las logro encontrar es porque están en mí también. Entonces sentir que son espejos. Que me están ayudando a encontrar mis diferentes diamantes también. Están buscando y recolectando su joya, está allá afuera. Y con eso, pues se da mucha fuerza. Y ya no estoy tan enfocada en lo que están haciendo, y más en lo que son. <coughs> y en lo que yo soy también. Y en lo que dicen. Y por eso los buenos sabios son muy sabios. Entonces puedo escuchar sin oír. Y sale por uno del de metro, no de sale por el otro. Los demás pueden seguir hablando hasta que ya se cansa y es su propio karma, digamos su, su papel, pero yo no necesito ser un basurero de nadie, ni creerme en la basura que me están queriendo tirar, no es conmigo, es la debilidad sangrante que les está doliendo mucho en su corazón, cuando uno está mal uno no se da cuenta del impacto de lo que uno anda diciendo, muchísimo y uno no es consciente, de todo el, el efecto que tiene eh, dominó un montón de personas, entonces saben que esa persona no es, a veces si sí lo quiere hacer personal, pero <risa> es por el que uno tiene, pero entender que esa persona está dando dolor porque tiene dolor, entonces no me voy a tomar ese veneno, entonces por eso es entenderlo pero no tomarlo, no ponerle aire que ah, siga andando. no, <risa> yo no, no soy basurero, entonces quiere hablar, quiere criticar y todo es como, ay, mira, es que hoy estoy practicando enfocarme en lo positivo y en las virtudes. Es que me puede contar algo lindo, algo bueno. ¿Qué medio positivo? No lo voy a hacer a alguien que está criticando, pero bueno, es saber, ¿verdad? Hasta dónde? Ser un poco... Ahí ¿hay, hay esa intuición, ¿verdad? A veces es mejor no decir nada. Y se van a cansar de hablar en un momento. Y si usted no tiene que estarlo escuchando, nada más se disculpa de forma diplomática y, y sigue haciendo sus cosas. Y se puede siempre que ustedes son creativos. Entonces, con eso, ayudan a esa persona a que dejen de andar repartiendo basura y ustedes dejan de reconectar basura. Con eso, una última cosa. Es que cuando ustedes escuchan una vez, la gente se siente apoyada, que sea basura. Entonces, cuando se les ocurre querer seguir repartiendo y lo miran, dicen, pues, ay, anda la basura <risa> Entonces, van y se lo vuelven a ver. Entonces, hay que tener cuidado. ¿verdad? Por eso el mono sabe, es que no presta el oído. Y a veces, la cosa es que cuando ya ustedes logran percibir las virtudes y todo eso, es: ¿qué puedo ayudarle de beneficios a esa Tenemos como los psicólogos, que yo veo mucho a mi hermana, se le a todos los cinco minutos de lo que le dijeron, ¿verdad? Tiene eso como dan el consejo, ven y siguen y apuntan para la siguiente sesión, pero después se les olvida, ya no absorben, no, no se lo llevan a la casa ni nada para no seguir emocionalmente ellos mismos tragándose lo este, que está la otra persona sintiendo. Para eso le pueden ayudar, ¿verdad? un psicólogo que se pone a llorar con uno y que le pone ahí a los juntos, entonces no sirve. Pero entonces lo mismo uno, cuando uno está estable y está bien y está con esas virtudes a flor de piel uno puede encontrar, ¿quién le puedo ayudar yo a esta persona? No tanto criticarle, decir, escuchar, mira, si logro hacerlo con esa actitud y esa visión estable, que es un ser capaz, un no ser lindo, entonces, escucho sin absorber, y ahí sí puedo dar beneficio. Pero antes hay que haber tenido como mucha estabilidad, porque normalmente uno es una esponja, da ¿No es muy fácil sintonizarse en la que? pues por eso antes de hacerlo primero uno tiene que haberse preparado un poquito estas pausas y encontrando las los diamantes en los demás y cuando ya ese día no se siente bien quizás le pueda ayudar a alguien.